mis queridos amiguitas de youtube aquí estoy en recreativo oh, oh bueno aquí estoy arriba de esto miren es un recreativo aquí está bueno algo está sonando no lo sé bueno vamos a bajarnos para que ay está algo rasposo aquí bueno aquí estoy aquí estoy ¡Ay, no, ¡Mi primo! ¡Ay, no, no, no! Ah, bueno, Ay, ya escapamos de ahí. Y vamos a ponerle tontito. Bueno, aquí estoy escapando de mi primo. Bueno. bueno, aquí estamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahí viene, está aventando piedras Hay que tener cuidado Bueno, aquí estamos Ahorita fue algo movido, pero aquí estoy Todavía no está aquí, así que me salvo Me salvo porque está comiendo Qué bueno Ok, aquí estamos Aquí estamos en el recreativo Aquí estamos Ay, no manches Voy al baño un poco, ¿eh? Bueno sí. Ay, bueno, chicos Aquí estamos Aquí estoy Bueno, así que aquí estamos no y baja y, todo. ¡Uh! y luego, estamos aquí caminando, por suerte que no, que todavía no, me persigue mi primo, así que voy a ponerle tantito pausa, ¿eh? Bye. Bueno, aquí estamos escondidos, arriba de un resbaladero. ¡Uh! Por suerte que mi primo todavía no está aquí, ¿eh? Ah, ese es mi hermano. Chris vete de aquí, estoy haciendo mi video. Pues ya aquí, Bueno, aquí estamos todavía. ¡Hola a todos! No, ah, ese era mi hermano. No hay nada interesante por aquí. Me escapando de mi primo. Lo bueno es que ya casi se va. Así que no hay nada por aquí. Nada sospechoso. Nada sospechoso. ¿Qué onda? Ese es mi hermano. Di hola, Cris. Hola. Bueno, ahí está mi hermanito haciendo cosas... De hermanitos, así que vamos a, pues ya saben, verdad, um, vamos a poner, vamos a, ¿cómo se llama? Oh sí, vamos a hacer unas cosas porque está distraído. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Ay. No bueno, le pondré pausa a poquito, eh, bye. Bueno, ya me bajé de allí, ahí estaba subida, está montada. Vamos a los columpios por mientras, ¿eh? Nomás dijo adiós y ya. Así que, pues, no hay nada interesante por aquí. Así que vamos a hacer algo. Algo chido. Algo chido, vatos. Algo chido, vatos. Algo chido. Algo chido, vatos. Algo, algo, algo, algo chido. Por ejemplo, andar hacia aquí que no es pro, como crack. Así que aquí estamos serenamente sin primos. Así oh, nada más. Estamos serenamente aquí sin mi primo. Muy serenos aquí. Estamos aquí muy serenos. ¿Qué? Estamos muy serenitos, sin nadie que que nos moleste amigos así que vamos a así que todavía no está aquí mi primo nos salvamos por esta niña chicos en serio nos salvamos por esta ¿Ana? aquí estamos sin sí, nadie que nos moleste él está comiendo Sí, come mucho en verdad Come mucho, come mucho, come mucho. Mi primo come mucho y no me puede atrapar. Porque soy astuta, porque soy astuta. Porque soy astuta y ya. Bueno, alguien que me diga en los comentarios si a ustedes les daría miedo lo que me está pasando ahora. En serio. En realidad esto no está planeado, amiguitos. No, esto no está nada planeado. Esto es la vida real y él sí me quiere matar. En serio. Qué loco, ¿no? Un primo, un familiar tuyo que te quiere matar. En serio. Piensa por qué me odia. Nadie lo sabe. Te agarrarán el, el misterio de, la de YouTube. Hasht pónganme en comentarios. Hashtag. Hashtag. Vuelve otra semana en Cartoon por Cartoon Network. Ok. Entonces, no olviden suscribirse también. Todavía no se acaba el video, ¿eh? Nomás lo digo. Lo bueno es que está Calvadote. Y bueno, les digo algo. Ya me aburrí poquito. Así que, sí que voy a comer algo y lo, regre... lo regreso para acá. Chulos. Bye. Bueno, aquí estamos metiendo los pies aquí y ya, ya metiendo estoy los pies. aquí Ay. metiendo los pies y ese es mi hermano. No fue, no fue mi primo, porque él está comiendo. Él está comiendo, en serio. Está comiendo. Aquí estoy remojando los pies aquí y así que aquí estamos. No hay raza mi primo. Ay, es que mi hermano hizo una cara graciosa. Bueno. Ay, niño. No hay rastro de mi prima, así que uh, está comiendo. ¡Ah! <risas> Ay. Es que está, me estaba mojando mi hermano. Qué fastidiosos son a veces los hombres, ¿verdad, chicas? Hashtag los hombres están locos. Tacléenme. Bueno, aquí estamos por no el rastro de nada, Solo después mojadito mojaditos. Y no hay nada y <tose> eh, Ya, esto es una no campana que no sé ni para qué es Así que me voy a ir Para acá Sí que me voy a acostar tantito. Cristo todavía no lo termino! Es que hay bastante de es a mi mamá que le presta el celular ¡Yotar! ¡No seas tonto! ¡Yotar! tonto! Aquí estamos Creo que me tardé un poco Así que debí ponerle pausa Bueno, es que no hay rastro, mi prima Ay, qué bueno que no eras. Y llevamos ocho minutos No recuerdo el video ¡Uh! Así que No hay nada No hay nada No hay nada Solo están Solo estamos las moscas y yo Y hay mosquitos también Así que vamos a hacer. Vamos a. Bueno chicos. Qué bueno que nos hemos salvado de Yotón. Yo ya tenía listo mi traje de baño para meterme a la alberca. Pero.. Está sucia. Bien. Um, sí, ahí voy. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, porque mi hermano ya ya fue chismoso y quiero el celular, así que bye. Y en otro video continuamos lo, lo de Yotam. Bye.